Hola, ¿qué tal? En este video les voy a enseñar cómo bañar a su perrito, principalmente si es una raza pequeña, aunque en realidad lo pueden aplicar para todo tipo de razas. Los materiales que vamos a ocupar van a ser champú para perro, una bandejita para ponerle el agua, otra que es como sutina, una resistencia y una cubeta para poder calentar el agua. Que no se nos olvide el cepillo y una toalla para secarlo después de su baño. Llenamos la cubeta de agua y la voy a calentar con la resistencia. Aquí hay que tener mucho cuidado porque eh, no podemos tocar la resistencia cuando está conectada. Lo hacemos con mucho cuidado. Y voy a cerrar la puerta del cuarto para que no entre ningún perrito y se pueda lastimar. Aquí está mi chihuahueño y él sabe cuando lo voy a bañar, así que se esconde. Una vez que el agua está tibia, la vamos a vaciar en la tina. Solamente tiene que estar tibia, no tiene que estar muy caliente. De lo contrario, podemos quemarle la piel a nuestro perrito. Y comenzamos a bañarlo. Nos aseguramos de tallarle bien el cuerpo, las orejitas y las patitas. Una vez que terminamos de tallarlo, nos aseguramos de enjuagarlo bien con agua limpia para quitarle todo el exceso de jabón. Dejamos que se sacuda y lo secamos perfectamente con la toalla. Después lo vamos a tener que vigilar para que no vuelva a ensuciarse otra vez. Y una vez que tenga su pelito seco, lo vamos a cepillar con un cepillo especial para perro. Esto va a ser para que no se le caiga demasiado el cabello durante el día. Y como pueden ver, a él se le cae demasiado. Y listo, así es como bañamos a nuestro perrito. Ahora sí está limpio y podemos dejarlo jugar tranquilamente en el jardín. Pues así es como yo baño a Mickey. Si les gustó el video, pueden compartirlo y pueden comentar qué les pareció en los comentarios. Bye. Mickey. Mickey, Mickey haz algo. ¿Es neta, Miki? Oh, my God.